Llevamos cinco años desde que finalizó el último convenio y se lleva negociando cuatro, con una 22 reuniones me parece que llevan celebradas en las que no se avanza o nada y es más ahora con los problemas que está habiendo en Ucrania y así parece como que se está involucionando, que todavía las propuestas que había se están bajando. Nosotros tenemos un convenio propio, sí que es verdad que en lo que no está referido al convenio del metal eh, está en nuestro convenio, todo lo que no está en el convenio de, de Alestis nos iríamos al convenio del metal, entonces claro que nos afecta. El convenio del metal de Álava lleva varios años que no, no se modifica, entonces las condiciones laborales dentro nuestras en muchos apartados no han mejorado. Nosotros en nuestro convenio te pedimos una subrogación a a nuestra empresa, se nos negó. No la pudimos conseguir y es uno de los temas más fuertes que se está negociando en el convenio del metal de Álava, que, que nos interesaría tener como subcontrata en Michelin. Hay muchas empresas en las que la subida salarial es cero, la subrogación, porque hay muchas empresas subcontratadas en el sector del metal, en la automoción y así, hay muchas empresas y la subrogación es uno de los pilares básicos que queremos que se, que se negocie el contrato relevo, hay, hay varios aspectos. Las trabajadoras y trabajadores del metal de Árabe en lucha por un convenio digno. Lo que es se está planteando y se propone son eh, salarios dignos, que alcancen los 1.400 euros, eh, que estén las subidas estén ligadas al IPC, porque se está perdiendo mucho poder adquisitivo ahora mismo, eh, una rebaja de la jornada laboral, que actualmente está en 1.735 horas, y rebajar esa jornada. Así como los convenios, por ejemplo, del metal de Vizcaya y de Guipúzcoa están bastante más bajos en esas jornadas laborales, aquí mantenemos una jornada laboral muy alta. Una subrogación real, medidas efectivas en salud laboral, igualdad real y no discriminación, eh, que el contrato relevo se incluya dentro de del convenio del metal, una formación dual y prácticas dignas. El contrato de relevo es muy importante que se vuelva a poner porque la gente se puede prejubilar antes. Entra, entra un trabajador joven a sustituirle y no, no podemos estar como quiere el gobierno hasta los 67 años trabajando en una siderurgia, moviendo cargas pesadas. Es, es inviable. El sindicato en Bessera de la en estos momentos plantea en el convenio de -Alaba, una unas subidas ridículas de sueldo por debajo del IPC, eh, no mover la jornada eh, laboral anual, tampoco quiere hacer caso ni ir a hablar de la subrogación en las empresas subcontratadas. La subrogación en las empresas subcontratadas es que cuando una empresa deja de funcionar, las, que, que los trabajadores los, los coja la empresa que viene. Y es un aspecto que no quieren entrar a negociar una persona que es contratada por una subcontrata, como en este caso Ferrovial, aunque lleve unos años trabajando y se haya fija el día de mañana, Ferrovial se marche y Michelin cuente con otra empresa, esa empresa que venga tendría que coger a, a esa persona. Digamos, sería garantizar eh, el futuro ¿no? del trabajo, porque nosotros ahora mismo estamos siempre pendientes de que Ferrovial, cada tres años más o menos, renueve los contratos con Michelin y ahí sigamos. Si eso no sucede, pues podría haber despidos, claro. Creo que es el momento de unirnos todos, los trabajadores del metal, que somos más de 20.000 en todo Álava. Es el momento de afrontar una lucha, tal y como se llevó en Cádiz en su momento, en donde los trabajadores se unieron y llegaron a parar. Muchas fábricas. Creo que es el momento en lava de dar ese paso. Lo que para los sindicatos tenemos claro es que en estos últimos años, con todas las cosas que están pasando, pandemia, guerras, etcétera... La, las patronales lo que están haciendo en sus plantillas es constantemente flexibilizar los horarios de trabajo, los turnos y, y eso está haciendo que, que las plantillas ya no aguanten más tanta presión. ¿no? Nosotros en Michelin tenemos eso, con 15 días de antelación, nos preavisan si vamos o no vamos. Semana Santa, tienes todo X, pues te pueden decir que vayas o que no vayas. ¿Cómo como te gestionas tú? Si coges algo y luego te dicen que vas a trabajar, ¿qué, ¿qué haces con lo que has pagado? A los trabajadores de cualquier sector les diría que lo principal es unirse como trabajadores y formar grupos, sindicarse y luchar, o sea, es la única manera que nos queda, llevamos unos años que no hay más que recortes en todos los sectores, tanto en el metal como estamos viviendo nosotros, como en todos los sectores. Llevamos ya cuatro años negociando este convenio en el que no ha habido ningún adelanto y pensamos que ya es hora de, de pasar a la acción y, y empezar con movilizaciones, los trabajadores del convenio del metal no pueden, no pueden seguir así y hay que darles la oportunidad. Para que, ...para que unamos todas las fuerzas y empecemos a luchar. Los delegados de, de CGT estamos animando a, a los trabajadores y trabajadoras... ...a que se cunden los paros de este próximo viernes... ...y luego en el mes de mayo... ...se han convocado ya tres días de huelga... ...para ver si la situación en la innovación cambia... ...y la patronal hace caso a las peticiones... ...que están haciendo los sindicatos. También se está intentando negociar la ultraactividad que la ultraactividad es que cuando se termina un convenio siga vigente mientras se negocia el siguiente porque si no el empresario unilateralmente te puede mandar al régimen general y se pierden todas las garantías, las subidas y todo, que para ellos es una cosa que, que, les, que no quieren la ultraactividad, prefieren poder mandarte al régimen general de trabajadores. Para mí lo más importante de todo este conflicto